Voy a crear una grabación de vídeo utilizando Caden Live, eh, la versión para Windows, que es una versión eh, que al instalarla se hace de forma portátil, es decir, no tiene un instalador sino que se descomprime en una carpeta, se le añaden unas librerías y ya lo tendríamos. Entonces ya tengo aquí mi carpeta de Caden Live, lo que voy a hacer es ejecutar el programa que sería este de aquí. eso por un lado. Por otro lado, tengo una carpeta de trabajo dentro de mi carpeta de vídeos y he puesto una carpeta de fuentes, pues con algunos vídeos, alguna imagen en formato png y jpg. Bien, el jpg no funciona muy bien, por no decir que no funciona en cadena live. Eh, las imágenes que voy a utilizar van a estar en png, que sí que funciona. Bueno, un archivo de audio. Etcétera. Esta es la interfaz que aparece que tiene varias partes, voy a cerrar eh, una vista que en un principio no aparece que es la de propiedades, luego la abriré y ya veremos cómo se usa. Bien pues lo primero que voy a hacer es importar algunos archivos a mi proyecto para ver algunas eh, cosas que se pueden hacer con caden ¿vale? un archivo de audio, una imagen en formato png, dos vídeos que tengo aquí en formato mp4 suficiente. Los importo y una vez importados a mi lista de, de archivos que voy a utilizar pues podré empezar a usarlos. Bien, lo primero es que la vista de las pistas de vídeo y de audio por defecto pues aparecen dos pistas de audio, tres pistas de vídeo. Con este botón podemos hacer que aparezca la línea de tiempo y las pistas bastante más pequeñas. Aquí tenemos la herramienta de zoom para ver el proyecto entero, más pequeño, más corto, bien pues directamente voy a importar a una de las pistas eh, uno de los vídeos que tengo aquí en mi lista y a la otra pista el otro vídeo, bien herramientas interesantes, voy a ampliar un poco para que se vea el proyecto entero, pues tengo esta herramienta de aquí que se llama Spacer Tool que lo que me permite es desplazar, varias pistas a la vez, es decir, crear espacio para añadir delante eh, pues otros materiales. ¿Vale? Pinchando en una se mueven las dos, si quisiera moverlas de forma individual tendría que usar la herramienta de selección y movería cada pista individualmente, cosa que también me puede interesar en, en ciertos momentos. Bien, voy a añadir también en la pista de audio pues, una canción que tengo aquí, como la canción es demasiado larga, pues puedo hacer uso de la herramienta de tijeras y cortar por donde pues, yo estime oportuno. ¿Vale? Por ejemplo por aquí hago un corte, ahora selecciono, me ha dividido la pista de audio en dos clips, pues el clip segundo lo elimino y ya tengo la canción pues, que dure lo mismo que el, el vídeo. Cosas rápidas que se pueden hacer, pues botón derecho, añadir efecto, y podemos crear un fade. ¿vale? Si crea un fade out, sería un fundido de salida. Que lo que va a hacer es ir bajando el volumen poco a poco de la canción para que no termine de forma popular. Ya que lo he cortado, pues podría hacer esto. Si ahora en la vista despliego las propiedades, puedo ver los filtros que se aplican sobre cada una de las pistas. Bien, pues aquí lo tengo el fade out que acaba de aplicar con el botón derecho pues aquí me aparece podría ampliar la duración o disminuirla bueno pues ahora mismo está como dos segundos suficiente bien ¿qué más cosas puedo hacer por ejemplo si quisiera que la pista de vídeo superior se vea en un recuadro pues podría añadir aquí un filtro un efecto bueno, lo he llamado filtro en algunos programas llaman filtros aquí lo han llamado efectos pues aquí tengo todos los efectos que puedo aplicar sobre cada una de las pistas por ejemplo sobre esta de aquí pues voy a aplicar un efecto de crop que es como recorte y transformación y lo que voy a decirle es que eh, voy a aplicar el efecto de posición y zoom para aplicar un filtro pincho y arrastro sobre la pista ahí aparece un más bueno pues ya estoy aplicando el filtro sobre esa pista y ahora gráficamente la pista podría modificar pues, el aspecto que va a tener. ¿vale? En este caso pues quiero que el vídeo de arriba aparezca un poco más pequeño. Arriba a la izquierda podría moverlo y que el vídeo aparezca pues, donde a mí me apetezca. Si quiero ir viendo cómo va quedando, como tengo un poco de espacio en la pantalla, voy a cerrar esta vista que es la de propiedades donde aparecen los filtros. Para ir viendo cómo va quedando le puedo dar al Play y así más o menos es como quedaría luego el recuadro rojo no se va a ver en la exportación final pero ahí pues tengo pues las, las propiedades lo que, estoy, lo que estoy haciendo muy bien, pues básicamente eh, sería esto voy a bloquear la pista de audio de tal forma que si utilizo el Spacer Tool la pista de audio como está bloqueada no se va a mover voy a aprovechar para introducir aquí delante pues una imagen, ¿Vale? eh, bueno voy a hacer algo más eh, y es que estas pistas las voy a bajar y en la pista superior voy a, es donde voy a añadir la imagen, ¿Vale? en formato png, la arrastro aquí dentro y ahí tengo la imagen, ¿por qué? porque eh, voy a querer hacer lo siguiente, Voy a querer crear un efecto de transición tipo disolución que va a hacer que la imagen desaparezca poco a poco y que aparezcan poco a poco los vídeos. Bueno, pues es un efecto, eh, bueno, es una transición. Hay muchas transiciones, pues esta es la más sencilla, que es la de disolución, y hay que aplicarlo. Siempre va de la superior, de la pista superior a la pista inferior. Bueno, pues arrastro la transición la coloco en su sitio, tiene que quedar arriba, voy a ampliar un poco para que se vea bien, ah, bueno eh, como tengo pistas bloqueadas igual por eso no la he podido arrastrar, bueno ahora lo tengo, pues aplico la disolución en esta zona, en la zona común, donde están eh, una pista y la otra. Si quiero ir viendo cómo va quedando el efecto, pues aquí lo veremos. Vale, la imagen va a dar paso eh, mediante una disolución a los vídeos. Y ahí lo tenemos. La exportación se verá mejor, ahora el ordenador está procesando demasiadas cosas, como no es muy potente, pues parece que va a trompicones, pero cuando hagamos la exportación final, pues se va a ver bien el efecto, bueno pues básicamente lo que he hecho ha sido trabajar con audio, trabajar con imágenes, con vídeos, aplicar algún efecto y lo último que quedaría para hacer un proyecto final, bueno lo primero sería guardar el proyecto, hay que tener un poco de orden pues aquí en donde estoy trabajando en esta carpeta de trabajo, tenía la carpeta de fuentes, voy a guardar aquí mi archivo de, de proyecto que no contiene vídeo lo guardo. Quizás es lo primero que tendría que haber hecho para no perder nada por si hay alguna se reinicia el ordenador o no pasa algo. Pero bueno, como esto es de prueba. Bien. Proyecto. Ejemplo 1. Pues ya tengo ahí guardado mi proyecto. Que en el fondo es un archivo de texto que dice lo que estoy haciendo con los vídeos. Y lo último sería exportarlo. ¿Vale? En este programa se llama Render. Eh, en castellano pues muchas veces se ha traducido como renderizar y en este caso el programa es muy sencillo tenemos que decirle dónde vamos a generar nuestro vídeo, de qué tipo es bueno pues lo voy a generar aquí, le voy a poner el nombre vídeo exportado 1 eh, de momento está este formato que es el webm que es un formato últimamente que está muy extendido Podría exportarlo en formato MP4 también. Y después, eh, si elijo en este botón More Options, lo que me va a permitir es eh, cambiar aquí cuánto procesador vamos a usar para la exportación, la velocidad a la que se va a exportar, etcétera Algunos parámetros que puedo modificar. Bueno, para que la exportación sea más rápida, si tengo un procesador de doble núcleo, lo suyo es que utilice dos hilos, que son los threads, y luego la velocidad, si no voy a hacer nada a la vez, pues pongo la máxima velocidad. El ordenador va a empezar a ir lento porque todo, toda la potencia se va gran parte de la potencia se va a usar para la exportación. Pero eh, bueno, va a acabar antes la exportación. Pues ya se lo tengo que pinchar, hacer clic en Render to File. Y eh, va a añadir a la cola de trabajo, de exportación, pues nuestro vídeo le va a empezar a exportar. Si quisiera podría cerrar esta ventana y seguir trabajando en otro vídeo. Aquí arriba está el progreso, en cualquier momento puedo pinchar y ver cómo va y solo queda esperar pues, al resultado final. Una vez que ha terminado la exportación nos aparecerá aquí un mensaje que nos avisa de que ha terminado, por si estamos haciendo otra tarea ella aparece como que ha finalizado y tendremos pues, nuestro archivo final portado en el formato que hayamos elegido. Y ya pues podríamos reproducirlo y ver cómo ha quedado nuestro proyecto. Bueno, pues ahí tenemos la imagen. Ahora va a producirse el fundido. Bueno, como ha sido rápido, es lo que he elegido. Y aquí, pues el vídeo, un vídeo superpuesto sobre otro, este en tamaño más pequeño, pues tal como lo habíamos hecho, y con la música con el fundido de salida.